Pues yo creo que todavía tenemos mucho espacio de mejora, ¿vale? De hecho, yo creo que eh, en, en cada una de las ingenierías eh, eh, deben ser conscientes, ¿vale? Que mucha parte de, la, de, de los componentes que van a utilizar para sus diseños de sus productos o los diseños o los estudios y análisis que hacen dentro de lo que es su, su trabajo ¿vale? están absolutamente alimentados por datos. ¿Vale? y que la gestión de esos datos y el entender cómo gestionar esos datos y cómo utilizar esos datos va a ser, es y va a ser cada vez más relevante para ellos ¿vale? y por lo tanto deben acometer o al inicio de la ingeniería o al final de la ingeniería una formación que complemente la, la información de su disciplina en sí misma yo creo que eh, todo lo que se ha hecho para poder desarrollar el concepto de Smart Cities, de ciudad inteligente, ¿vale? en nuestro país, lo que ha hecho ha sido empujar los datos. ¿vale? Y empujar los datos desde lo que era la parte más elemental o la, más, la parte más simple, que es dónde está el dato y cómo lo capturo, y todas las estructuras o todos los las soluciones o las arquitecturas que se han definido para dar soporte al concepto de ciudad inteligente lo que ha hecho es tirar de ese dato hacia arriba y a partir de eso se han externalizado los datos se le ha dado visibilidad a esos datos y ha creado el concepto de dato abierto ¿vale? por lo tanto yo creo que ahora mismo no tendríamos, eh, no tendríamos tantos datos abiertos sin el éxito del empuje de los proyectos de Ciudades Inteligentes. Eh, fíjate, a mí esta pregunta os la voy a contestar desde otra perspectiva. ¿vale? Yo creo que, igual que he dicho antes, que creo que son muy importantes los programas para hacer esa visibil para visibilizar el dato, ¿vale? los programas que hemos tenido de Ciudades Inteligentes, creo que ha faltado o falta todavía dar un siguiente paso, y es ¿Cuáles son los elementos de valor que puedo hacer con estos datos? ¿Vale? Por ejemplo, eh, IBM ha definido tres conjuntos de datos que nosotros ponemos en. Eh, tres conjuntos de datos sobre los cuales tenemos, eh, damos a disponibilidad ¿vale? de poderlos utilizar para diferentes industrias. ¿vale? Son el conjunto de datos geoespaciales, que se llama PER, ¿vale? que es una plataforma de datos geoespaciales integrados. Luego tenemos los, el, el concepto de lo que es la weather company y toda la información alrededor de los datos de, del tiempo y luego, por ejemplo, también para el sector del retail existe otra gran eh, plataforma de datos que se llama Metropuls, donde se integran diferentes datos asociados a una ciudad o a una zona concreta. ¿vale? Datos que pueden tener que ver con los ciudadanos, datos que tienen que ver con el tiempo, datos que tienen que ver con, los, con la economía, datos que tienen que ver con el comportamiento de las personas, datos, datos en general, que son datos abiertos, pero que todos los agregas con un objetivo concreto. ¿Vale? Y yo creo que eso es todavía lo que está faltando. Definir cuál es el objetivo concreto en donde todos estos datos ¿vale? agregados están produciendo un valor. ¿vale? Yo os he hablado del tema de PER y el tema de Weather y dónde producen ese valor. En el área, en la cadena de agroalimentación. Los datos de Pulse, del Metropulse, dónde producen valor. En el retail y en la generación de nuevos productos de alimentación. ¿Vale? Y yo creo que ese es el punto. O sea, actualmente de, en los datos que tenemos capturados desde las, desde las ciudades pueden ser elementos que se integran en diferentes soluciones que den valor en, en diferentes contextos definidos, o el contexto del comercio, o el contexto de la electricidad, del consumo energético, perdonadme, o el contexto, o puede ser simplemente el contexto eh, ciudadano. ¿Cuál es el valor que le vamos a dar al ciudadano con estos datos? Y aquí la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad de crear estos contextos? ¿Vale? Y aquí mi respuesta es que la responsabilidad es de las empresas en las industrias. ¿Vale? Y aquí el punto está, ¿cómo hacemos, cómo unimos la riqueza que tenemos de los datos con la demanda de estas empresas para crear su oferta al mercado? Nosotros lo que vemos de la visión es justamente la capacidad de agregar todos esos datos con un objetivo. ¿vale? Cuando yo pongo la, la, la información geoespacial y la agrego con la información del tiempo y además la agrego con la información propia de una explotación agrícola, ¿vale? es en donde estoy creando el valor. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante para nosotros es esa agregación, o sea, cómo la riqueza viene, la creación de la experiencia de un producto, ¿vale? Viene que yo sea capaz de integrar los datos del producto con los datos del mercado, con la, con la información sociocultural de un área y en base a eso, definir, diseñar un producto específico para un área concreta. ¿Vale? Entonces, las soluciones que tienen que ver con las creaciones de producto, las soluciones que tienen que ver con la predicción en el mercado, ¿vale? vienen todas ellas de la agregación de información y es ahí donde nosotros vemos fundamentalmente el valor.